En esta serie de videos aprenderás cinco pilares del marketing digital. Primero, optimización del motor de búsqueda. Comprensión de los conceptos básicos de la optimización del motor de búsqueda. Segundo, marketing de contenidos. Los cómo y por qué de la gestión de contenidos. Tercero, rediseño del sitio web. El arte y la ciencia del diseño de sitios web. Cuarto, marketing en redes sociales. Aprovechando el poder y el impacto. Cinco, Pinterest. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué estás loco por no usarlo? Así que comencemos con la optimización de motores de búsqueda. Introducción al SEO. ¿Qué es la optimización de un motor de búsqueda? Es una pregunta que se hace repetidamente por personas con un sitio web. Suena realmente importante, pero la mayoría de las personas se sienten desconcertadas porque no saben realmente por dónde empezar para optimizar su sitio web de búsqueda. La optimización de motores de búsqueda consta de dos procesos. El primero es configurar un sitio web para que un motor de búsqueda como Google pueda indexarlo correctamente. Y el segundo es asegurarse de que su sitio web esté en los mejores resultados de búsqueda cuando alguien busque en Google sus productos o marcas. Para entender cómo optimizar un sitio web, el mejor lugar para comenzar es entender cómo funcionan Google y Bing para que entiendas dónde comenzar a optimizar tu sitio. Comprensión de búsqueda La búsqueda sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo. Después de todo, Google es solo un adolescente en términos de cuánto tiempo ha existido. La mejor manera de pensar en la búsqueda es pensar en Google y Bing como bibliotecarios de Internet. Toman cantidades ridículas de datos de sitios web de todo el mundo. Lo colocan en un índice y cuando alguien visita su sitio web con una consulta como ¿Quién ganó la mejor película en 1948? Buscan en su índice para encontrar una referencia apropiada y luego presentan esas respuestas al usuario en su página web. Pero, ¿cómo obtuvieron realmente esos datos y cómo sabía Google que Hamlet ganó la mejor película en 1948? Lo que hacen Google y Bing durante todo el día, los 365 días del año, es rastrear internet y lo hacen con un programa llamado Spiders. Las arañas comienzan en sitios web que los consideran altamente valorados como CNN.com o The New York Times y hacen clic en cada enlace tanto en CNN como en el New York Times que los lleva a otros sitios web, donde nuevamente hacen clic en cada enlace que los lleva a más sitios web así que después de un tiempo comienzan a mapear la mayoría de las páginas web en internet. Cuando las arañas de Google encuentran algo nuevo, ponen esa página web en su índice para su referencia futura y allí se encuentra en el almacén de datos de Google hasta que alguien venga a google.com y comience una búsqueda. Un principio básico del SEO es tratar de comprender ¿Cómo las personas buscan en Google y Bing para que pueda elaborar estrategias sobre esos patrones de búsqueda? Lo primero que debe entender acerca de cómo las personas buscan es que las personas busquen con intención. Están buscando algo. La intención con la que las personas buscan se puede clasificar en lo siguiente. Resolver, aprender, comprar y encontrar. Cada uno de estos intentos conduce a diferentes tipos de categorías de búsqueda. Las personas generalmente caerán en los siguientes tipos de búsquedas. Búsquedas de navegación. Buscan un sitio web específico, pero no recuerdan la URL exacta. Búsquedas informativas. Este es el pan y la mantequilla de Google. Cosas como ¿Qué tiempo hace en Charlotte NC? En sí? y ¿Quién ganó el mejor actor en 1964? Las personas generalmente tenderán a realizar estas búsquedas en forma de una pregunta y el objetivo es encontrar la información en sí. Investigación comercial. Las personas que trabajan en las empresas recibirán tareas de sus supervisores, cosas como «Oye, necesitamos un sitio web construido» o «¿Puedes encontrar un buen paisajista en San Diego?» Estos son los equivalentes modernos de mirar en las páginas amarillas. En lugar de pasar a las páginas amarillas, recurren a Google para buscar negocios acreditados para contactar. Estos pueden o no generar comercio o clientes potenciales, pero presentan una oportunidad para ambos, al igual que alguien que ve su anuncio en las páginas amarillas. Buscando una compra las personas buscarán en internet cuando estén listas para comprar. Esto normalmente aumentará en días festivos específicos, ya que las personas buscan regalos muy específicos como ideas, cosas como los mejores regalos para el Día del Padre. Cuando alguien busca en Google quién ganó la mejor película en 1948, Google entra en su índice y saca cada página web que menciona mejor imagen en 1948. Luego, aplica su salsa secreta, el algoritmo de Google, y clasifica esas páginas de 1 a infinito y las sirve hasta el usuario, y lo hace muy rápido. Mi búsqueda tomó 28 segundos. El algoritmo que aplica Google es una fórmula matemática muy complicada, y hace más de 200 preguntas para asegurarse de que está dando a usuarios las respuestas correctas. Una de las preguntas más importantes es, ¿qué hay en esta página que sea relevante para esta consulta? Y eso nos lleva a palabras clave. ¿Qué es una palabra clave? En primer lugar, una palabra clave no es solo una palabra, también puede ser una frase. Esta palabra clave o combinación de palabras clave es lo que las personas ingresan en Google, Bing, Facebook, YouTube, LinkedIn y otros sitios para encontrar cosas. Pueden existir en forma de una pregunta como ¿qué es una palabra clave? Pueden ser frases simples, como John Cashman, Princeton, NG, o pueden ser frases muy largas en busca de información específica, como dirección digital, marketing de luciérnagas, Princeton, NG. No hay palabras claves buenas o malas. Todas estas frases se consideran palabras clave. Pero, ¿qué separa una palabra clave de otra? ¿Hay buenas palabras clave y malas palabras clave? La respuesta es que no hay palabras clave buenas y malas, pero hay palabras clave competitivas y no competitivas que lo ayudarán a comenzar a comprender la mejor manera para que Google obtenga tráfico a su sitio web. Larga cola de palabras clave competitivas y frases y palabras no competitivas. Google estima que más del 20% de sus búsquedas son nuevas, lo que significa que nadie ha buscado esa frase antes. Esto nos lleva a lo que se llama la larga cola de palabras clave y es un gráfico que se ve así. En el extremo superior hay palabras clave muy competitivas como café o joyería. Estas palabras clave serán clasificadas por grandes empresas y sitios web. Las palabras reciben miles de millones de búsquedas cada mes. A medida que las frases se vuelven más puntiagudas, la competencia en promedio disminuye al igual que la cantidad de tráfico de búsqueda por lo que es más fácil que los sitios web más pequeños comiencen a aparecer en los resultados de Google para el tráfico de búsqueda que aún no existe o para algunos muy puntiagudos resultados de búsqueda. Por lo tanto, con el tiempo se tienen muchas páginas web con palabras clave únicas y altamente específicas. Eso valdrá más en el tráfico que el ranking de una sola palabra clave altamente competitiva. Definición de una estrategia de palabras clave Una vez que las personas entienden qué es una palabra clave, es natural querer comenzar a usar ese conocimiento en las propiedades de su sitio web. Esto se conoce comúnmente como estrategia de palabras clave. El primer paso para descubrir una estrategia de palabras clave para enumerar sus servicios, industria y productos. Puede hacer esto en una hoja de papel o documento de palabras. Tomemos un ejemplo de un tostador de café en Princeton. ¿Qué vendes? café, bebidas de café y granos de café. ¿Dónde lo vendes? Mis tiendas están en Princeton, Nueva Jersey, pero envío granos de café a cualquier lugar de los Estados Unidos. ¿Cómo los vendes? La gente puede comprar en la tienda o yo puedo enviárselos. Aceptamos efectivo, cheques y tarjetas de crédito. La gente puede comprar a granel cada mes o uno a la vez. ¿Por qué es tu mejor producto? Asamos a mano todos nuestros granos de café en pequeños lotes. Una vez que comience a obtener las respuestas a estas preguntas, comenzará a ver surgir algunos patrones. En este ejemplo, la palabra café y granos de café aparece a menudo junto con Princeton en G. Una frase clave que funcionará en este ejemplo sería Coffee Princeton en G. Cuando tenemos muy claro lo que estamos vendiendo y las palabras clave asociadas con esos productos, pasamos al siguiente paso que es tratar de comprender cómo las personas buscan esos productos para que podamos usar esas búsquedas como base para desarrollar nuestra estrategia de palabras clave. La mejor herramienta para esto es la herramienta de palabras clave de Google. Con la herramienta de palabras clave de Google, ingresamos cada palabra clave y Google informará sobre el número de búsquedas y la competitividad de cada palabra clave. También le proporcionarán una lista de palabras clave que son similares a la frase de búsqueda que acaba de ingresar. Obtendrá un informe que se verá así. Una vez que tengamos esa información, debemos mirar lo siguiente. 1. Observa cuántas búsquedas y qué tan competitiva es cada palabra. Cuanto más competitiva sea una palabra clave, más difícil será para Google clasificar esa palabra clave. Por el contrario, cuantas más búsquedas haya, lo más probable es que alguien te encuentre buscándote en Google. Segundo, mira las ideas de palabra clave. Ordenar por competitividad. Esas palabras que no son competitivas deben usarse en su sitio web primero como páginas individuales o artículos de un blog. Una vez que se te ocurra una lista de palabras clave... Es hora de buscar la mejor manera de implementarlas y eso comienza a entrar en el corazón del SEO, donde el caucho es el camino y esa es la estructura del sitio web. En el próximo video aprenderemos cómo poner palabras clave en su sitio web y otras cosas muy importantes. Haz clic en el icono de la campana para recibir la notificación y no olvides suscribirte. Gracias por tu tiempo y paciencia.